Ya, me estoy veo viendo. bien, ¿no? Ay, ¿cómo empiezo? Estoy muy, muy fría. ¡Hola! ¿Cómo están? Eh, estoy de regreso. ¿Cómo están, chicos? Soy Nicole Dileo, si no me conocen y son nuevos en el canal, ese es mi nombre. Llevo bastante tiempo en YouTube, pero on and off. Este es mi regreso para el 2022. Estoy muy contenta porque... He encontrado el motor y motivo. ¿Ah? Estoy ahorita, es enero, finales de enero. Este video lo voy a lanzar posiblemente un día después de lo que estamos grabando, pero quería empezar con este video antes del de resto de contenido que tengo planeado por ahí, en hablar con ustedes un poquito, contarles qué ha sido de mí todo este tiempo que no he estado por aquí, he estado en otras redes sociales quizá algunos de ustedes ya saben por dónde, este es el primer video de muchos así que espero que se queden aquí, les dejo aquí la cajita para que puedan suscribirse y estén al tanto de todos los videos bueno el último video que subí eh, fue el año pasado o 2020 ya no sé ya no me acuerdo de que fue de la pandemia o sea recién habíamos empezado creo que teníamos un mes o un par de semanas de que era cuarentena total en todo el mundo y pensé en agarrar mi cámara agarrar youtube y empezar como que a bloguear pero claramente no sucedió porque me estuve enfocando en tiktok ok en tiktok me ha ido recontra bien si eres de tiktok Besos, en verdad lo máximo Es una plataforma que me ha dado mucho cariño He llegado a muchísimas personas eh, Me ha traído como Esta sensación Súper bonita que sientes cuando la gente te sigue por algo que, que, que haces y que la gente aspira a ser como tú, ¿no? Y sobre todo que le enseñas, entonces esa plataforma me ha dado ese tipo de sentimiento y es por eso que le he dedicado tanto tiempo y tanto cariño y tanta emoción, ¿ya? Eh, es por eso que también dejé YouTube de lado porque, como ustedes saben, hacer videos, editarlos, es un montón de tiempo invertido. Pero ahorita tengo tiempo, así que le voy a dedicar un poquito de tiempo a ustedes, sobre todo para poder conversar un poco más Para que ustedes me conozcan un poco más, que en Instagram y en TikTok pues claro, casi que no se puede porque son contenidos súper rápidos Pero acá en YouTube nos podemos extender un poquito ¿Qué otra cosa ha pasado? Me quitaron los brackets, no sé si se han dado cuenta, pero los últimos videos los tengo todos con brackets Estos me los sacaron el año pasado, eh, como a mediados de año más o menos y fue pues alucinante ¿no? yo estaba con sonrisa oreja a oreja porque antes pues no me acostumbraba a sonreír, porque eh, me gustaban mis dientes, sí, mis dientes de conejo gigantes, pero no me sentía cómoda al sonreír, pero entonces me puse los brackets y pues voilà, ahora estoy aquí sonriendo, todas mis fotos son sonriendo o sea ya ni yo misma me reconozco ¿Qué otra cosa pasó? A ver, Trego por favor, a foco. ¡Ahí está! Chequen esto a me pidieron, me pidieron, me pidieron. Eh, eh, eh. Por fin, después de... ¿Cuánto? ¿Seis años? <ríe> Seis años, pero oficiales, ¿no? Después uf, son, serán como 10, 12, ya sabes. Bueno, esto es para otro video que de hecho lo voy a estrenar luego de este. Así que si quieres saber todo el chisme completo, yo te digo... No te pierdas y suscríbete ahora mismo. No te lo pierdas porque lo voy a contar todo con lujo de detalle que eh, no he podido contar obviamente en Instagram. En Instagram han podido ver algunas fotos, videos, que sé yo, pero no es algo que yo les haya contado. Y eh, no les prometo que Trego se siente al lado mío, pero él va a estar detrás de cámara, sobre todo para hacer el foquito y todo bien. Y él seguro mete su cuchara por ahí detrás para que ustedes conozcan su propia versión. no Porque es algo que me han estado pidiendo desde mucho antes de que incluso me pidieran y sobre todo quieren saber cómo nos conocemos entonces eso todavía no lo hemos contado en ninguna parte de ninguna red social ha habido por haber así que aquí también lo vamos a contar porque ya es hora ya es hora que ustedes conozcan esta historia que es súper linda y sobre todo que incluso muchos amigos míos me dicen oye ¿por qué no lo has contado? ¿No? que es súper como de película y alucina así que lo voy a contar así que si eres mi amigo pues gracias acá vamos a contar todo mi cambio de look tuve rubia, en la cuarentena me hice las mechas estas decoloradas, que fue un furor. Mi mamá me las hizo, así que mami, gracias por sumarte al tren. Eh, me duró bastante, de hecho me duró más de seis meses, hasta que para mi cumpleaños, eso me lo hice creo que en abril, mayo y ya para mi cumpleaños en septiembre me, me puse mi color para que sane un poquito la, decol la decoloración y de ahí me agarró pues la locura otra vez y decidí pintarme pelirroja y debo decir que es mi color favorito de todo lo que me han puesto en la cabeza, yo me he cortado, me he hecho de todo pero este es mi color favorito y muchos me preguntan dónde me lo hago, pues me lo hago donde vi a Leo. Les voy a dejar acá la cuenta de mi primo yo, que es un capo en color. Tiene eh, su propio local en Miraflores, así que pues vayan. En verdad es capísimo. Y sobre todo si quieren lograr este color rojo, ¿no? Ya él les va a explicar si es que van. Pero sí, siempre me preguntan el color. El color no sé qué tono es porque el experto es él. ¿eh? Yo simplemente voy y me lo hizo y me lo hizo genial. Y bueno, hay un tema de color, digamos, de raíz, cuál es tu color, digamos, eh, natural de pelo, para ver cuáles son la, la, las acciones a seguir para que te quede este color, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más ha pasado, Trevor? Eh, ah, ya sé. Bueno, posiblemente lo haya mencionado en alguno de los videos, pero un video atrás que se hizo pues, muy viral es el de estudiando comunicaciones audiovisuales en Perú. Vale la pena, lo voy a dejar por acá. Resulta que la vida dio vueltas, y ahora soy docente de eh, un instituto de esa carrera, de esa misma carrera entonces lo más loco fue, que de hecho ya va a ser para otro video posiblemente cómo es mi experiencia como, como profesora y es que muchos alumnos me dijeron, ay entré a la carrera por, por tu video, entonces eso fue como loquísimo y bueno han sucedido muchas cosas que yo creo que lo podemos dejar para otro video Compramos pues esta computadora que no la teníamos, que ha sido pues un logro mutuo entre Trevor y yo eh, Compramos la cámara con la que estoy grabando, que tiene una calidad superior a los videos anteriores Entonces son varias pequeñas cositas que han sucedido entre materiales, espirituales, amorosas, eh, de todo tipo ¡Ah, ya sé! Sí, ¡Qué más falta! Y se mueren las entrevistas en Netflix, es es algo pues de lo último calientito que arrobe Y bueno, el video anterior de hecho es la de la entrevista de dos chicos protagonistas de la serie rebelde de Netflix Y esto fue eh, porque una chica que obviamente trabaja en Netflix Perú me dijo si estaba interesada en hacer las entrevistas Y yo pues obvio, si soy recontra fan de RBD ¿Ah? No es cualquier chica, pero no puedo revelar su identidad. Y quizá pues también lo podamos dejar para otro video, porque esa no es la única entrevista que he hecho. Ajá. He hecho otra entrevista, de hecho en uno de mis paseos que les voy a contar en el siguiente video que viene. Que fue pues ya... Esa entrevista que no puedo revelar ni qué, ni dónde, para quién, con quién, con quién, nada. No puedo revelar nada, absolutamente nada. Pero yo creo que podemos dejar... El video de la experiencia, de cómo fue Y cómo y cuándo Junto con esa entrevista, ¿ok? Entonces vamos a dejarla ahí de bichito, a ver por ahí Quizá alguien, alguien se la juegue. Espero que no, pero no Fue muy emocionante, entonces el año pasado En verdad ha sido bastante bueno, bastantes cambios Bastantes cosas emocionantes Y nada, estoy muy feliz De haberlos actualizado rápidamente Un poquito de, de cada cosita que ha sucedido Y nada En el próximo video les voy a contar Todo sobre la pedida con lujo de detalle, así que espero que se queden les voy a dejar acá mis redes sociales para que puedan seguirme, por ahí posteo fotos videos de modelaje, en fin un montón de cosas que a ustedes les gusta y nada, estoy muy contenta de estar aquí así que nos vemos a la próxima ok, cuídense, bye